Hola, ¿qué tal? Sí, bienvenidos, hoy estoy con Arturo, quien tiene una historia que me impactó bastante, que le sucedió y además tenemos video de lo que él pudo cap captar, un fenómeno sobrenatural y muy extraño me has enseñado un video, me platicaste lo que te sucedió y me pareció tan impactante que quise grabar esta conversación para que pudiéramos compartirlo con las personas ¿puedes contar qué te pasó? Eh, claro que sí, hace exactamente un año más o menos eh, un compadre le rentaron lo que venía siendo un salón de fiestas en el salón de fiestas él lo tomó sin dudarlo porque era muy barata la renta pero ya le habían comentado que pasaban cosas extrañas cosas así que paranormales okay. pero él como no cree mucho en eso dijo vamos, vamos a hacerlo entonces fuimos eh, el salón de fiestas estaba en malas condiciones, no tenía luz eh, las mesas estaban como lo habían dejado la última vez no estaba ni arreglado, estaba todo sucio O sea, cuando entran están todas las cosas Como si hubiera desaparecido las personas Exacto Me habías comentado que incluso en la parte donde estaban las mesas Había comida que, que no había sido recogida Exacto, exacto Como era el detalle Exacto, de, de hecho parecía que la habían abandonado Que habían, como si hubieran dicho Saben qué vámonos Y dejaron todo así como estaba Había comida, por la verdad ya está descompuesta Habían bastantes refrescos, habían hasta vinos habían cervezas y ya tenían como 4 o 5 años. De hecho no se rentaba ese lugar por nada. Esta persona, pues así que mi compadre, por la cercanía al salón de fiestas, dijo pues, ¿por, qué no, ¿Por qué no la agarró yo? No, y lo puedo rehabilitar. Okay. Entonces nos pidió que si podíamos ir a ayudarle a hacer la limpieza. Le dijimos que sí. Entonces fue mi esposa y mis hijas y fuimos a apoyarlo para hacer limpieza y empezaron a pasar cosas muy extrañas la verdad, cosas muy muy muy extrañas se escuchaban ruidos azotaban cosas y la verdad pues sí si sí, nos sacamos de onda y queríamos buscarle una explicación a todo esto pero para mí no, no había y según nos comentaban que ese lugar habían pasado no sé cosas raras con niños y todo eso como es esto de cosas raras con niños que había pasado en ese lugar pues parece ser que lo utilizaban para, para otros fines, no sé. Igual y secuestros o algo así, quisiera pensar. Ok. Había, había un cuarto al fondo donde había mucha ropa de niños de escuela. Okay. Entonces eso nos sacó de onda. O sea, ¿Encontraron algo más? De ropa? Pues, pues habían como cartitas y cosas así que le escribían eso. entonces... ¿Y los niños escribían esas cartas? escribían esas cartas, ah, de hecho topas. hicieron una cajita y ahí pusieron, ¿no? así que... Un día, cuando mis hijas fueron a, a ayudarles a hacer la limpieza y todo eso, se empezaron a escuchar los gritos, se escucharon todos los gritos de, de niños y eso. Entonces, se fue la luz, mi hija sacó su teléfono a, a alumbrar. para alumbrar, pero tenía que estar grabando, solamente de esa sí. forma se prendía la luz en el teléfono. Okay. Y se empezaron a escuchar todos los gritos. Entonces mi hija la más chica escuchó y se espantó. Y dijo, mamá, se escuchó un grito y pues mi esposa lo escuchó, pero no quiso decirle, <ríe> okay. sí, vámonos corriendo. Okay. Entonces dijo, sí, ahorita nos vamos. Y, este, y se empezaron a seguir posteriormente escuchando más gritos y más gritos. Y... Yo también escuché Y sí, bon, se escucha un grito. ¿Es Yo un grito. No, así en serio. Bueno, ¿Sí? ser... me que ¿Sí? ¿Sí? Vámonos. De no. Vámonos. ¿Desde qué? La Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a salirnos. Sí. Ay, ¿qué no. Por pues favor. Sí. Vamos a salirnos. Ándale, mamá. Mañana no te ponga la siguiente mamá. Ándale, diga. Vamos a llevarlas acá. Yo la saco. Acá afuera. Vamos. Sí, vámonos. ¡Ay! <ríe> ay. Hay que irnos, por favor, rápido. ¡Ale, se lo Fíjense que se se van, nos vamos a caer. No, no, me caigo. no. Pero acá me a ¡Uy! La luz. Ya no quiero ni querer ni estas cosas. Ya, ya. Al estar haciendo el aseo, la luz de aquel lugar se fue. Y comenzaron a escucharse ruidos y lamentos. En un principio, los fantasmales gritos de niños habían sido en un tono bajo. Para ese entonces, la hija menor estaba espantada y quería salirse. Pero su mamá y hermana mayor seguían firmes en esperar a que regresara la luz. Pero fue hasta que el grito de un niño se escuchó con más fuerza que decidieron salir de aquel lugar. Sí, vamos a acá. Yo la saco. Sí, vámonos. ¡Ay! ay, ay que irnos, por favor. De... ¡Ay, cálmense! Espérense que se se van, eh, no vamos a caer. No, no me voy a ¿Pero cálmense? ¿La le... luz? Ya no quiero ni ver en esta cosa. Esta es una grabación de hace algunos años que jamás habían mostrado a nadie. Y fue hasta que los conocí que me platicaron de su experiencia. Le pedí a Arturo que me dejara presentar su caso para compartirlo con ustedes. Y es que no podemos negar que a veces suceden cosas aterradoras. quizá donde, de, ten, de seguridad, de donde tenían niños o, o donde sabes, se cómo. secuestraban o mantenían niños ahí igual y sí y esto se dice porque además del cuarto que encuentran con ropa y decías es que también juguetes de niños juguetes había cartitas que eran indicaban que eran dirigidas a los papás a los papás así es. yo creo que ese es un escenario muy triste muy feo bueno, si en algún momento, digo porque también es bien delicado, estamos hablando de, de propiedad privada no, no sabemos si efectivamente haya ocurrido cosas o no, solamente estamos especulando Pero la experiencia está ahí y queda en video y se escuchan las voces o los gritos de los niños Si en algún momento hay posibilidad de que pudiéramos ir a la casa yo con, con gusto iría Pero también obviamente con precaución porque eh, ahí, hay, ahí se corre diferentes riesgos Siempre hemos visto historias pues, que nos narran y nos parecen increíbles, extrañas, pero cuando tienen evidencias como la de hoy, entonces sí podemos creer mucho más que puedan existir estas cosas sobrenaturales. Muchas gracias, mi nombre es Oxla Castro. nos vemos en el siguiente video y mil gracias Arturo por Porque contarnos bastante. tu historia. Nos vemos en el siguiente video. Para comenzar, ¿qué es el Market? Zen Market es un intermediario que permite comprar a cualquier tienda de Japón que por lo general no trabajan con extranjeros ni envían al exterior. La comisión es mínima y plana, son 300 yenes por artículo diferente. Ahora bien, ¿cómo utilizamos la página de Zen Market? Paso número 1. Registrarse. Arriba a la derecha se encuentra el botón para registrarse. Paso número 2. Comprar. Una vez en nuestra cuenta, buscaremos algún producto para agregar al carrito. Paso 3. Añadir fondos. Todas las cuentas al registrarse ya tienen 300 yenes, pero para realizar la compra necesitamos más fondos. Para agregarlos, hacemos clic en Añadir fondos y luego elegimos nuestro método de pago. Ahora bien, luego de agregar los fondos nos vamos nuevamente a nuestra cuenta y hacemos clic en el botón donde dice Pagar. Solo tenemos que esperar a que realicen el pedido y llegue al almacén de Selmarket. Paso 4. Armado de paquetes. Cuando tengamos nuestros productos en el almacén, podemos ir armando nuestro paquete de envío. Hacemos clic en mi cuenta y luego en paquetes Si no hicimos más cambios y pagamos el envío, solo hay que esperar. En uno o dos días, Selmarket despachará el paquete. Dependiendo del método de envío, tardará entre unos días o semanas en llegar. Y eso sería todo. Esperamos que este proceso les haya sido sencillo de utilizar.